Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que el 7 de junio se celebró en todo el país el Día del Periodista y en la Facultad de Ciencias de la Educación, en Paraná, se realizó una serie de encuentros, charlas y debates bajo el lema El Periodismo Hoy, Encuentros para Repensar el Oficio.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 eh, que está en redes sociales mayormente y por lo tanto tenemos que eh, generar procesos de producción que atiendan eh, esa necesidad. Y en la Facultad de Ciencias de la Educación se realizó un panel debate sobre identidad digital y violencia en la web. Todo partiendo desde la premisa de que la violencia es constitutiva de la identidad moderna. Hablamos del tema de la violencia en las redes sociales y también cómo las redes sociales... Eh, podrían estar contribuyendo a cambiar, a transformar la realidad y a transformar el modelo cultural eh, si hubiera prácticas responsables con un lenguaje no sexista, cuidando de no reproducir estereotipos. Trabajé el abordaje, digamos, desde los jóvenes, como los jóvenes construyen identidades digitales y cómo también acceden a las redes sociales como una forma de comunicación eh, hegemónica entre los jóvenes. Esto forma parte de una cultura y como tal es un elemento que tenemos que estar muy atentos y muy convencidos como para poder eh, no reproducir tan naturalmente, eh, permanentemente en nuestra vida cotidiana. El 2 de junio está instituido como el Día del Graduado en la Facultad de Ciencias Económicas y en ese marco la Facultad realizó una conferencia sobre procedimiento tributario que a su vez es parte del curso de posgrado de Procedimiento Tributario Nacional. Es una actividad de, de actualización y de profundización de conocimiento que estará comenzando el 30 de junio, tiene una duración de 64 horas y comprende el desarrollo de 8 encuentros eh, ...a realizarse los días viernes y sábado. El objetivo de esta reunión es responder al, al interrogante de la necesidad... ...de los profesionales de Ciencia Económica de asistir a este curso. Cuestiones que el profesional conoce pero que puede tener un poco olvidadas, y donde se les va a, no solo a recordar, sino que a profundizar a través, sobre todo, abundantes casos de jurisprudencia para entender posibles inequidades que pueden estar cometiendo los organismos recaudadores, reconocer esos excesos y saber cómo afrontarlos. Y nos trasladamos ahora a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en Oro Verde, donde se realizó la décima reunión de Comunicaciones Científicas y Técnicas, un encuentro bienal para hablar de la generación y la transferencia de conocimientos. Estamos iniciando la décima reunión de Comunicaciones Científicas y octava reunión de extensión. Hemos recibido la presentación de 43 trabajos. Nos parece interesante destacar que es una muy buena oportunidad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 Y en la Facultad de Ingeniería, también ubicada en el campus de Oro Verde, se realizó como cada año una jornada para difundir las carreras que la facultad ofrece a estudiantes de escuelas secundarias de la zona. Eh, estamos acá participando de la jornada del ingresante 2018 eh, con el propósito de que los estudiantes puedan conocer eh, cuál es la oferta académica de la facultad. Lo que pretendemos es que los estudiantes de las distintas escuelas secundarias de la provincia y de otras provincias se acerquen a la facultad para contarles cuáles son las carreras que nosotros dictamos en la, en la facultad. Esta actividad la hacemos dos veces al año, generalmente a mitad de año, y la volvemos a repetir en el mes de diciembre. Me parece importante que las charlas se hagan en una fecha bastante temprana del año, así si ellos ya van tomando decisiones, ya van preparándose. Ahora, en esta época, los chicos ya se van preparando un año antes de entrar a la universidad, sobre todo porque por ahí les cuesta mucho el primer año. Y llegamos así al final del programa del día de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas.